la ganar yendo, el ta no antolatzie. iré tú, ahora oik, bereziki antolá tú que hago un lado hago un Beraz, Etxarriko beresiki incluso esfuerzo talan carga antes verás, la coquille, el charico el guitarra, urte luciencia, talante se lado un beresiki buruto coyano que me des hasta el buen iréquiera. Saspiter, culturreche, gastas hablada en historia, vincenta un documental aurkeztuko orquestuco Amarretan Amarreta ni gastola copatio, kontzertu la maese con lau, que ni deitzen Ecaña Glau, la unbeta, los de incendio mundo fatia eta una hasiko a Marreta. Amarreta de Ciaudia era plaza. Amaiketan, el erakusketa. Andra Marica sola en estuti combinada, que es por apostueta ardida. Amabiten chupinásue, amaviten echarri kantuz, charri cantur, orduviten dite electrocharanga, electrochufla, sortite, concertuiga y la copatilla, en unida la mesa, cop, Caleco por los topilotes chiriáus, diye iti rita terie, e caña vos, diende, rico errando y caurandien comparsa, la autorite ni castolaco con la cada una se aspira las tricita más oscura la material sárami la cosqueta está se aspira 3 en la osfatia. De en sube